¡Buenos días, muchachos! Oh, ¡Hola, hola! hola. Oh, ¿Cómo ¡Está el ¿Cómo te Está ¡Más helado que pedo de pingüino! abrazo <risa> de suegra! Un abrazo de suegra! ¡Poco la tribu comercial! Canta? ¡Prende la cíndelén! ¡Está el Juan! ¡Oye, muy buenos días, muchachos! Aunque dicen que hoy día hay pronosticado 21 grados de calor acá en Santiago Está comenzando un Chalupa Con toda la buena onda y con toda la energía de así el conmigo eh, exactamente, esa energía que queremos inyectarle a todos los que nos están escuchando a Todos los que nos están viendo en sus casas para partir este día Con mucho ánimo, con mucha energía, siendo las 9.2 en punto Y como oye, dice Kiwi, el clima está muy raro Oye, oye ¿estás viendo los dices ahora antes de empezar el programa? dice que se, como que se adelantó la primavera, Julito, güey O sea, en este minuto a mí se me está adelantando todo Quiero decirte que anoche me tocó, me tocó ¿Ah? ¿Te lavar la losa, sí, pero lavar la losa. Si <risa> sí, todos los días, te toca, vos, weón. Oye, pero todo quiero hacerle un reclamo. A ver, descargo. ¿Tú, tú postulaste a, a las luquitas que te llegaban por, por ser independientes, por boletear? Así es. Ya, a mí el mes pasado me llegó, ¿cachai? ¡Pa! Ya. El cambio la, me lo hace mi hija, porque yo soy medio denuncio para todas esas cosas, me lo hizo mi hija y listo, ya. Me llega unas luquitas, salvadores. Uh -huh. Pero el, el mes pasado también. Fue un programa de canal 13, al sigamos de largo. Ya se largo. Sí, perfecto. Entonces boleteé y este mes por haber boleteado no me puedo, no puedo, no puedo sacar la banda de nuevo del, del impuesto interno, weón. Ah, porque. Pues ah, ya me pillaste, porque yo no sé si podía hacerlo todos los meses, pues cada vez que boleteé. No, no, si son tres meses seguidos. Eran tres meses seguidos, Ah, y sí. no te ha llegado de esa boleta. Mira, eso claro, yo, no, no, ahí no. Yo... No, Mira, lo que pasa es que son tres meses seguidos que tampoco te regalan la plata. No, o sea, pues no, se se, eh, te, se te, te va a descontar en los en el... próximos. Claro. Pero este, el mes pasado bien, pero este mes me sale que como yo boleteé, o sea, este mes no puedo cobrar la hueá. Puta, o sea, se yo, la ayudar, entonces, entonces no hay que trabajar para cobrar, no hay, no hay que ganar ni un peso para poder que te ayude. O, sea, hay, o, que hay, que irá, que o hay que ir a la negra nomás, pues, ¿cachai? Que no entregar ninguna boleta y que te llegue directo, nomás claro, puedes guardar toda pero la cosa. pues puedes porque... ganar al 13, ¿cachai? Y son sus luquitas que sirven, entonces hay que estar. En este minuto. ¿Qué talón de vaca? En este minuto. Todas las luquitas sirven y sí. son necesarias, porque también no solamente Obvio. con eso, ojo que con el bono de las 500 lucas también hubo hartos problemas también con, ¿No? con el trámite. Yo cagué también, porque no estoy ni, ni entre los más culeros ni entre los más de arriba, entonces al medio cagué, no recibo las 500 lucas. El jamón del sándwich. Puta la hueva, agua. pero bueno, ¿Ah? ahora ya ahorita, ¿Qué hoy, día vamos me a hacer? hoy día me responden si se me aprueba el, el auto de la FP, Esto, se me va a a probar. Yo estoy en la misma, esta semana también se irá a probar mi AFP. ¿Qué hay que hacer con tu 10% a todo esto? ¿Qué voy a hacer? Voy eh, a ¿Sí? a mi hija y dejar un poquito de luquita para el, pa el papeo. O sea, y para y pa guardar para los meses que quedan, porque todavía claro, quedan un par de meses sí. de cuarentena, yo creo. Sí. Si es que no oye. se nos viene un rebrote. No, de que viene, viene. Bueno, ojalá que sea suave. Así es. Oye, oye, oye Kiwi, oye. tenemos un tremendo invitado ¿no hoy día. Oh, ya es muy buena onda, es buena onda es oh, muy A mí me encanta Porque es una de las personas más creativas Que yo conozco en este país buena. Porque el hombre ha hecho cine Ha dirigido cine Ha participado sí, en pues. otras películas Uno de los fundadores y creadores también Si no me equivoco, y espero no equivocarme De 31 minutos, uno de mis programas favoritos Ilustrador sí, Escribe pues. Músico, estandapero, comediante Fundador también del Club de la Comedia O sea, güey. Este hombre es casi como Julio César Rodríguez que la ha hecho todas en televisión y más. Así Pero que tiene un gran valor que me encanta, que es más sencillo que la... es más sencillo que Charla Exactamente. Es un hombre sencillo, humilde, buena onda, bueno para la talla. Así que tenemos que recibir con un fuerte aplauso falso porque no, no hay aplauso, no hay público. Así que bienvenido, Don Rodrigo Salinas. Gracias. Gracias ¡Qué grande! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¿Me ven? la Rodri! Me encanta el en Muchas gracias por la presentación. Pero actualmente estoy Chopico. Esa es mi nueva persona. <risa> ¿Y y tengo que reconocer. Tengo que reconocer. Soy yo, Kiwi. Soy yo. <risa> sí, sé, amigo. Sí, sé, sí, sé. <risa> es que Chopico es con el gorro. Cuando estoy con el gorro, soy Chopico. ¿Eh? <risa> Chopico. Y como varios <risa> chilenos también, ojo. Y ahora, y soy, uh. ahora soy Patón Salina. No, pero ahora soy cachete. <risa> qué grande, qué grande. Yo me siento muy. Qué bueno que la producción aquí se, estamos hoy día con este tremendo invitado que me, me, me enorgullece del, bueno. de la cantidad de cosas, Lo creativo y lo buena onda, como lo dijimos en la presentación, que es uno de los grandes personajes, si no me equivoco, que yo adoro de 31 minutos, Juanín, si no me equivoco, Rodrigo. <risa> ¿Te quiere hablar? Puede venir. ¡Ay, ah, qué maravilla! ¿Qué, ¿Qué dice? ¡Ah! ¡Viene Juanito! Estás? Oh, ¡Muchas gracias por invitarnos a este programa! Oye, los felicito, son unos pioneros digitales. Felicitaciones. Estamos pasando por un momento de la televisión muy, pero muy... Bonito. Bonito. Y están lo correcto. Porque lo correcto es entretener, acompañar y enseñar. Así que los felicito en nombre de 31 Minutos y todo el equipo. Qué grande, Juanín. Qué bueno. Lo único que te puedo decir, Juanín, es que tengo que miedo, no, no. tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Puedo, oye, ¿puedo ser sincero? El corazón, el corazón. Porque lo que ustedes están haciendo es la nueva televisión digital virtual por Zoom. Qué grande, qué... No puedo creer, voy a ponerme a llorar uh, Estoy emocionado con este saludo ¿Algo que decir, Kriwi? Yo quiero ser sincero y quiero decir que yo Lloré más de alguna vez con 31 minutos Pero no porque me gustaba, por otra cosa Porque ¿Por? Cuando yo hacía Solo TV Y apareció oh, 31 qué, minutos Dios. Oye, y todo weón Era todo 31 minutos y Solo TV No hablaba nadie, yo lo odiaba oh. <risa> lo Es más, nos sacaron del aire por 31 minutos, güey. <risa> mira mira. ¿Todos, <risa> todos estos monos. Todos estos monos que nos sin pega por 31 minutos. Salina se está sorprendiendo, Salina. Salina se está sorprendiendo. No, son bromas, güey. ¿Qué va a chacar o qué va a <risa> Oye, Mario Hugo, Mario Hugo te va a decir algo, Marihuco, Mario. Hugo, Mario. Mario, qué maravilla. Bueno, Kiwi. Oye, Kiwi. Vamos a carretear no, no, con No, no, no, no quiero más 31 minutos, no. Uy, uy. Vamos a carretear con Guaripolo, vamos, vamos con Guaripolo. Yo me sumo. Sacar el con Guaripolo, vamos. Oye, Mario Hugo, ¿y tenía algún hit ¿Qué? para presentar hoy día? De Chopico, por ejemplo. Ah, sí, el guatón está presentando un tema ahora. Un tema nuevo de oh, salvo. No lo ¿cuál? puedo creer. Se llama Salvo Conducto. La toca todo el día. No, güey, enfermo, güey. Le estamos sacando el cubo a salir a huevos. puro tema, loco. Y lo toca todo el día. Nos tiene perma, loco. Ah, ah, Oye, kiwi, el invitado, kiwi, Kiwi, vamos. Polo, nos va a ajustar a la casa de guaripolo. Yo te invito. <risa> yeah. Oye, kiwi. yo, kiwi. yo llevo a los moros yeah. solo te <risa> Ya, chao. <risa> chao. <risa> el pesado, el Mario hubo y no me cae bien. ¿No? Juan, Juanín es verdad, el mejor. O sea, el, el, mejor el crack. Eh, yo le pregunto cosas a Juanín, le, le pregunto, le digo, ¿qué harías tú? Y Juanín me dice, y súper ordenadito, es lo, lo ordenadito que yo tengo también, lo poco. Pero eh, el, el, el Mario es un desastre, porque partió bien, como periodista partió bien, pero ya después ya. empezó a juntar con lo perdí. <risa> y ahí la, se fue la junta, se, güey, se la fue la a al lado oscuro, güey. se fue al lado oscuro. Claro, y dejó de hacer lo que tiene que hacer Mario, que es reportear, pues. sí. ¿Cachai? Oye, si to, yo le... todos hemos tenido malas juntas en la televisión, ¿no? ¿Cómo? Todos hemos tenido alguna mala junta en la televisión Sí, tal cual tal sí. ¿A quién no le no ha pasado? O uno ha sido la mala junta Mira, yo tenía un amigo que una vez me dijo, me dijo Igual seguimos siendo amigos, pues Yo le decía, <ríe> ya, o salgamos me dijo un día, no, no, guato, no, no y yo le y yo dije, pero ¿por qué no? Porque vos sabéis cómo soy, pues, me dijo. <risa> <risa> no te quejís, weón. Y verdad. No, yo, yo a ese amigo lo devolvía mal, pero lo iba a dejar a la casa y todo, bro. Pero y ahí me dice gran... la cruda a mí, primero. Un gran amigo. Tú eres un gran amigo. No, yo soy buen amigo, soy un buen amigo. Sí, pero, po. pero, bueno. pero a cuando los amigos eran buenos, tengo varios amigos buenos, pues, pero buenos para el carrete. Yo era de los que hasta el final y todo. Pero de ahí me quedé dormido, ¿cachai? Los cuidaste hasta el final. No ¿Hasta que te caí dormido? Sí. Oye, hasta Rodrigo, ¿cómo no. te está...? Y de ahí me quedado te... dormido. ¿Cómo te está tratando esta pandemia? La verdad, amigo... Un poco le hablamos de tu barrio donde vivís también. Ah, no, esto ha sido muy... No, no está bonito, está vacío. No. Y eso es... Porque... Como, como, están, bueno, como estamos en esta situación, de, estamos recluidos, en el fondo. Eh, ha sido bien, bien triste. Es un barrio que está acostumbrado a tener mucha vida. Muy, bueno, de hecho, están cerrada la frontera. Entonces, entiendo que por eso es. O sea, mi ignorancia también tiene que con eso. Porque no, como que uno está atrapado. El, no, claro. Santiago está encerrado, finalmente. No, ¿sí? no tiene cerrar, tienen, eh, aduanas sanitarias, de cierta forma. Esto estaba lleno de turistas. O sea... De tu, eh, vecinos, turistas y, y gente que venía estaba lleno todo el día Estamos eh, hablando del barrio de Las tarrias, ahora, para exacto. y yo estoy eh, de hecho tengo que promocionar al, la barrita sanguchera que han sido los vecinos también que quedaron abiertos y fueron los primeros que también le empezaron a dar comida a los vecinos y así ha ido creciendo esto como una comunidad de gente que estamos afuera como cachando, ¿qué está pasando? ¿Eh? pero ha sido bien bien <risa> <risa> triste yo cacho más o menos, o sea, un poco lo que te, te conozco un poco, Rodrigo, eh, y a mí también me hace un poco, no, no sé si me estoy saliendo un poco de lo que tenemos que conversar, pero eh, hay un poquito, hay un poquito de, de pena lo que está sucediendo en nuestro país, ¿cachai? Todo sí, lo que ha pasado, sí. más la poca tolerancia que ha tenido la gente, ¿cachai? Con, con quizás comentarios de Twitter, pucha, eh, con los comediantes sobre todo, yo sé que hay un, hay un gran reto sobre todo a los comediantes de pues, quizás reírnos de lo mismo de antes, pero de otra forma. Se le exige, pero se le, exige, se le exige al comediante hacer comedia uh -huh. en un momento de tragedia y el comediante no tiene esa capacidad, no puede hacer esa pega, no la tiene que hacer porque, porque no es misión del comediante, lo que le hicieron a los comediantes el, en, en el Festival de Liña, por ejemplo, fue exponer uh -huh. a esos comediantes y, uh -huh. y no se podía salir de, de lo que tenían que hacer no podemos ver a un comediante llorando pidiendo perdón por ser él, o sea, eso es otra cosa, eso es tragedia, eso es drama si, si, si eso es una obra de teatro yo la aplaudo, pero, pero eso fue muy no. raro, yo siento que la misión de nosotros o por, la por lo menos la que yo aprendí a hacer es la de comediante y de hecho, el comediante tiene que hacer reír, esa es nuestra misión hacer reír, cuando está la cagada no se puede sí. Tófane, el padre de la comedia dijo que era, tragedia más tiempo igual comedia entonces, ahora es, es muy difícil, Rey. Y sobre todo cuando tú. yo, Mira, yo me leo todo temprano. Y veo las noticias y está la cagada. O sea, es se, terrible. Veo, veo, veo, empiezo a ver mi historia. Yo sigo a mis amigos, pero también sigo gente para cachar, para ver en qué están. Y empiezan todos, están todos. Y yo, ah, está la cagada. Entonces, yo me. <risa> ya, ya, ya estoy así, con susto que qué está la cagada. O sea, yo no sé. Entonces, no, yo... puedo construir un país desde el miedo, desde la mañana. Y por eso yo apunto a la mañana la labor, la poca labor que podemos hacer los comediantes ahora, porque en un momento muy difícil, no es chistoso que alguien esté haciendo chiste. Eh, sí podemos hacer eso, en el fondo tratar de levantar el ánimo, porque, por ejemplo, tengo una amiga que es experta en ira. Y cuando estaba la cagada, pero la cagada de verdad, o sea, Ajá, la iglesia, eso a, bueno. yo la llamé y le dije, ¿Qué, ¿qué se hace? ¿Qué se Tú eres experta en ira. O sea, tú estudiaste. Ahora dije, ira. qué bueno. Nunca le dices a una persona que está enojada, cálmate. ¿No? Y era lo primero que yo habría pensado. Sí, pues tranquilo, cálmate un poquito, para la moto. Nunca. Te irrita más. Nunca. Y, y ahí me acordé, por ejemplo, en el colegio, cuando te decían, no pique. ¿Te acordás? Claro. ¡Oh! Y daba rabia. No, daba sí, pues. rabia, güey. Esto ya, perfecto. Cuando alguien está muy enojado... No le dices eso ya. Esa es la primera. Y seguía quedando la cagada. Y yo la llamaba y leía y me decía, no, Esto es una explosión, me dijo, esto es una, una manifestación. O sea, no sabía. Desde ahí empezamos a calcular cuánto va a durar. En un momento llegamos a que a durar cinco años esa situación. En ese momento yo me desesperancé, de verdad. Y dije: Ah, Chul, <risa> Cinco cualquiera. años de esto. Es... Y ahí también coincidió que todos, se cayeron todos los eventos que teníamos. Entonces, eso sí. dije: Ah, obvio, nadie quiere reírse. Todos se entraron. Cuando, se, cuando quemaron la terraza acá en, en Plaza Italia o Plaza Dignidad o sí. Dignity Park, como quieran ponerle, porque es un lugar de todos. Es un imán. La Plaza Italia tiene un imán. Siempre van a ir para allá. Siempre. Bueno, sí. cuando se quema la terraza, ahí yo dije, ahí se acaba la bohemia. Porque todos los que trabajábamos de noche, y digo todos, íbamos a comer ahí. Po. Así es. Sí. Entonces ahí se acabó todo. O cuando los viejos te decían... Ah, el bim bam boom el picaresco, el humoresco sí. oye, nos presentaban comedy en el Blue Pad, en, la, en el Palermo hueón, frente Exacto. a 40, 50, 60 100 personas y nos creíamos en la raja y estábamos felices <risa> con esa bueno. y ayudábamos caleta hueón porque sí, hacer weón. reír de hueón en diario es un aporte weón, me, me frustra esa hueá, que nosotros como comediantes no tuvimos la capacidad ni de leer lo que iba a pasar resistimos desde lo que tuvimos porque fue terrible lo del, del, del festival de Viña, terrible. O sea, le, le, le tiraron un peñascaso al Guaso Filomeno, sí, el, la, la que de bueno. la de Chile, el y al Guasito Filomeno. Dijo, ah, yo me voy a bajar, Porque, obvio, ¿por qué no muestran al que le tiró la piedra al Guaso Filomeno? Uh -huh. ah. Exacto. <risa> da lo mismo, no sé, da lo mismo, pero ese día. No, yo y dije, si no, que tire la primera, la piedra, el primero que hay cometido un pecado. Este día, Sí, Cuando po, le ahora, ahora era, nos pusimos más papistas que el Papa, po, wean, era, claro. po, wean, todo weón de güey. Ahí nos fuimos a la chucha, nos fuimos a la sí, chucha. Po, totalmente que de acuerdo. O sea, no, ¿Qué sí, le, <risa> le van a tapar el pico a Guruguru? Eso sí. ¿Cachaio, <risa> ¿De <risa> no? <risa> desde, no dónde dónde sí. Podemos, ¿Desde dónde podemos construir nosotros? Desde alegrar, desde. mira noche ya no la podemos hacer, pero podemos hacer no. matinés permu. exacto, totalmente por, de acuerdo contigo Rodrigo por hagámoslo por Zoom, ya bueno <risa> no a ver, nos que no queda digo, otra no, no, es que no nos tu, queda otra yendo a tu vida cotidiana diaria, de, de casa, ¿cómo ha sido este cambio para ti, los horarios, te levantáis temprano, te levantáis tarde, dormir, eh, la familia, ¿cómo te arreglas? no sé, hay, hay descubierto cosas que nunca he hecho en la casa Mira, he emprendido, es que ha sido mucho tiempo, entonces he emprendido cosas que no he logrado terminar. Ya, lo primero te... que dije, dije, voy a aprovechar de ordenar. Dije, lo primero que dije, voy a aprovechar de ordenar. El momento, la vida me dio un momento de pausa. Sí. La vida me dijo, cálmate, chopico, para tu éxito, baja, aterriza. Para tu entonces, éxito. Ordena, ordénate. Y he tratado eso hacer cuatro, durante cuatro meses, he tratado de hacer eso, Kiwi, sin ningún éxito. Nada. <risa> lo que es pensar que las cosas no se ordenan. Uno no puede ordenar las cosas, las cosas se desordenan. Que, que... Entonces me puse a vivir al día a día, lo que es horroroso, pero bueno, hoy en esa situación. Estamos, yo creo que todo en eso, ya no, no, como el futuro es incierto, entonces decimos, vamos cachando todos los días. O sea, Al te comienzo, sienta... Me preguntaron, pero después ya dije. Yo llamo por teléfono, veo por, por Zoom, he ido a los cumpleaños por Zoom. <ríe> Qué es hobby, bueno. Ahí estamos. ¿Y todo esto ha sido como una mentirita blanca finalmente, Rodrigo? Ah, como la película. Ah, <ríe> ah, ah. Bien, bonito. Ah. Muy bien. Eh. Puede ser, puede ser, puede ser. En ese sentido, eh, me quedé con el espíritu del del, bueno, llama, caso. del periodista, del periodista sí. de la película, de Tomás Zamora. ¿no? que mando mucho saludo al, al director. El, eh, el espíritu de, del Edgardo Leyendecker, así se llama el personaje, él era un periodista. Entonces ahora yo también me siento un poco periodista. Eh, cuando en Instagram voy poniendo fotos así de, de, de como mostrando el el barrio, como está, como, ¿cachai?, como sí. buscando identidad para el diario, como me, me meto en ese rollo, ¿cachai?, me imagino eso, estoy como tratando hoy, de testimoniar. De... de hecho quiero escribir una novela, me gustaría, una cosa así, ¿sí?, ¿sí?, una novela no que se, se llama, eh, mira, tengo dos títulos, dale dale una así eh, como los días del cierre, así, una cosa que se entienda al tiro, así como como crónica de un buen encerrado <risa> al tiro ah, <risa> es cuando este buen estuvo encerrado y... o ponerle otro nombre como un león enjaulado algo así como ah. o, al, ese o, ese, o, ese ¿eh? que, Rodrigo el, el león de corazón es Chucho el compadre, igual que yo así que sí. <risa> dale león sí. oye, en eso he trabajado en, en, en, en, en soñar el estadio de la U porque como tenemos tiempo, tenemos tiempo, y, y me imaginé que podría ser arriba un volcán, cosa que primero puede tener terma para pa los socios, y, y, y el rival cuando diga, chucha, bueno, bueno, tiene un estadio, arriba un volcán, que le haga así, ¿cachai? Les dé susto, les dé susto a la wea. Y que se, se, se, se sienta como idea. justamente en, en una caldera, como la bombonera, así claro. si la wea Está el estadio Ahora. de la U, volcán. Bueno, bueno. ¿Han, visto, han visto el meme que dice que con el 10% de la FP, los chuchos, podemos por fin construir nuestro estadio. Siempre un... no bueno. ah, ah, sí, hay una animadversión. Como que no quisieran que <ríe> tuviéramos estadio. Como que no les gusta esa idea. <ríe> y es otra idea que tengo, en Tocopilla, hacerlo ¿Ya? casi como mirar que lo construya Alexi, rico igual. <ríe> Está, yo la aguento copilla, loco, una wea así increíble, wea, wea de Alex. para él, no. para pa jugar él, así tanto al mar. Oye, Rodrigo, bueno, a hay muchos hay mucho entrevistados, invitados, le preguntamos si le cagamos el día con el despertarlo tan temprano, pero yo, yo por lo que me doy cuenta, tú siempre estás conectado tempranito en las redes sociales, ¿soy madrugador sí. entonces o no? Sí, porque como pasó esto, como de desconectarse de frente de todo, eh, para mí lo mejor es, es, es llegar, eh, me levanto a Instagram para mirar, para que echar como, y si hay alguien despierto le converso, harta gente que conozco sufre también de insomnio, entonces nos hablamos en la noche, buena, buena, tirando para arriba. Grupo, grupo de apoyo, grupo de apoyo. Así, grupo como, apoyo. ¡Vamos! Y esto es como, vamos, vamos, y no sabemos para dónde vamos, pero vamos. ¡Vamos! Yo soy, yo soy, o sea, estudié en el San Ignacio, entonces estoy, tengo incorporado eso, lo primero que hice fue llamé a mis compañeros de curso, qué onda, qué onda ya hicimos los bingos, ya empezamos a hacer esa web, Gran colegio, gran colegio. Sí, sí, buen colegio. Buen colegio y nos enseñaron eso. Entramos para aprender, salimos para servir. Entonces estamos medio cagados. Tenemos que ir como ayudar. No nos podemos hacer los huevos. <risa> <bonita? chico>. no. <risa> Pero lo puedo. Cual... Rodrigo, ¿y co co el colegio cómo, cómo te iba a un alumno, desordenado? Mal. Me, me farrié el colegio aquí. Me lo sí, farrié. Somos, somos dos. Somos tres. Cuatro. Cuatro. <risa> y lo peor es que era un ¿Sí? buen colegio es que me lo farrie, me lo farrie porque primero los siete eran difíciles yo, yo no me los sí. ¿no? lo logré sacar y empecé a sacar tres, dos y mis papá mi mamá profesora de castellano mi papá ingeniero agrónomo son, son buenos, son mateos, entonces me mostraba la, la, la libreta llena de rojo oh, oh, decía pero qué está esta weá Rodrigo, o sea, no, la han nacido era profesor, qué es esto qué es esto y yo me miraba a los rojos y entonces empecé a esforzarme ahí, un amigo que me ayudaba, que copiaba por aquí, iba logré sacarme cuatro. Y no me retaron nunca más. Ah, entonces, es en la mediocridad. ¿Y ahí te quedaste? <risa> me quedé, <po>. me quedé. Cuatro. <risa> y me, <sacaron> <risa> <La mediocridad. risa> me farrié, claro, puta, podía haber aprendido más. Podía haber aprendido. Es verdad. Y uno, uno con el tiempo dice, pucha, que era fácil el colegio. Por lo menos cuando yo iba al colegio, uno salía a las una y media, dos de la tarde, no como ahora que salen a las cinco. Tenía tres sí, claro. meses de vacaciones. O sea, no sí. era tanto, pero bueno, uno es inmaduro, es Paul, no, no cacha la cuestión. Pero hay que reconocer que séptimo, no. primero y tercero eran difíciles. Habían cursos muy difíciles, sí. <risa> séptimo, primero, primero y... y tercero. Sí, difícil. Difícil, difícil. Para mí fueron todos sin difíciles. Contar, sin contar pre-kinder, pre, -kinder, pre -kinder fue el más difícil para mí. No, Kinder sí. era lo más fácil, era muy entretenido. ¿sí? <risa> en los colores, eran fácil más encima te ponían yeah. estrellita MB tenía otra evaluación sí, No y aparte había otro, otro formato de colegio antes existían los técnicos manual castellano, ahora todo claro. cambió sí. ahora hay antes uno, uno soldaba no sé si se acuerdan sí, que po. uno te veían una soldadora pequeñita claro. ahora hay, hay una weá que se llama el, la pistola de silicona y <risa> técnico, <risa> man... sí, po, técnico, técnico manual artes plásticas claro. Yo no, uno, no, no, no. uno, uno hacía el, el, el típico luchín que te quedaba toda la vida el luchín para los zapatos <risa> nadie se lucha los zapatos poco? nadie se lucha los zapatos <risa> <risa> <risa> <risa> era muy entretenido su so, ramo no, yo... y me imagino que tú en el colegio por, por tu habilidad eh, más, no sé me, me imagino tú en en clase aprendiendo y tú haciendo un dibujo no porque soy bueno para el dibujo porque es uno de tus tu talentos yo estaba dibujando todo el día me sentaba atrás y de repente me ponía a conversar o alguien me hacía reír me reía y yo era el que me echaban siempre por se ríe en clase pero es que cómo no me voy a reír si tenía amigos geniales o sea yo de hecho yo creo que soy el guan más fome del San Ignacio de verdad te lo digo de actores de actores de lina era fome de más si era fome fue, le preguntan, ¿va, vamos a hacer un llamado a contacto en directo con los coperos de San Ignacio para decirles cómo era todos, todo, imagínate, 30 alumnos o sea, cada uno era una cosa distinta y cada uno sí. iba perfeccionando por ejemplo, si uno empezaba con, no sé, esta cuestión de, de tirar la ahí, yeah. partía uno. Es pa, es la después bit. otro me eso después otro lo hacía con una naranja ¡pah! Oh, ¡pah! Y te lo ponía acá, ¿cachai? Después lo te enterraba la percha en la wea y ya estáis sangrando. Y ya, ¿cómo no te vayas a reír? Era, era, o sea, así, era, era el colegio, así era. Esa es la en, la no, no, es verdad. En el laboratorio de cuarto medio sale Guatón Sabina, el huevo más pobre con la enfermería. Está en la enfermería. Era un lugar seguro, bro. No, además, es muy cierto. Eso, me acordaste del tiro, me viajé al tiro ese, ese lápiz Vic con la cáscara naranja. No, un, era. Un, una metralleta de, de, de naranja en la, en la sala de clase impresionante, güey. Era como. Perdón, la balacera de 100 balazos el otro día era como balacera de 100 naranjas, güey, en una sala de clase. Mira, qué bueno que lo ahí así. Entonces, la violencia proviene de ahí, sí, Viene de ahí, oye, po, oye, sí, El, el, el, el cachamal, el tonto cachamal. Era, pegar, era mi hoyo. De... Claro. Y en el recreo, era jugar al soccer a pegarse patas en la raja. Oh, Entonces, claro. so. Yo no quería no, no, no, no, jugar, o sea, veía veía y decía, de verdad, ¿quieres jugar a eso? No, impresionante. <ríe> Por eso yo me retraí, me fui a dibujar tranquilo atrás, pero el día que me echaron, que, que es la anécdota que está contando, claro. no, sé, no sé, un compañero logró hacer así una pelota de, de papel de papel chupado, mojado <risa> hizo como un poco una plasta y el loco hace así ya todos los güeres cagados la risa porque ya mucho rato haciéndola weón, aburrido weón. y la tira ¡pah! y la güey empieza como a, a que se iba a caer ¿cachai? y esa pura situación a mí ya de, de entrenar me exploté de la risa y salí por algo que no iba, entonces me diría claro con, condicional por reírse Toda mi hermana se ríe en clase, se ríe en clase, molesta un compañero, se ríe en clase, molesta un compañero, se ríe en clase. Digan, todas iguales. Pero era para <risa> Era ¿sí? porque me aguantaba en la misma, donde tú, empezaba el cura así, a comer, y empezaba un güero así. el <risa> <Sí, al> ruido. <risa> los ruidos, sí, sí, güero bueno, era. <risa> Después tomaba así Cali y empezaba, glu, glu, ya. O sea, yo... O sea, yo estallaba de risa, bueno. yo no me podía aguantar. No me podía. Y ahí nos mandaban, sí, no sé, digo, a hacer... Sal... Que... Aso... La... Yo, yo también estudié en el colegio, colegio de Cura y me pasaba el patrocinio de San José, el Colegio Salesiano, ahí en Bellavista. Y me pasaba el Mes de María. Nos hacían leer la Biblia. Hoy oh, la cuestión difícil es leer la Biblia, weón. Bueno, yo que soy ansioso acelerado. No dormían toda la noche porque el otro día uno se equivocaba y toda la, y toda, y toda la, la iglesia, todos los profetas se cagaban del reza de uno cuando leí la Biblia. Bueno, una presión tremenda, weón. Bueno. Sí, pues. Delante de todos, obvio. No, sí, pues. Bueno, no. sí, a no mí podía. me pasa yo también. Estuve, yo me pasé por colegio cura que era el San, San Agustín. ¿Ya? Y no sé si pasaba en los mismos colegios de ustedes. La primera hora de clases había que rezar el Padre Nuestro y el Ave María. Sí, pues. Y yo tenía una profesora no, que bueno. le gustaba cantar el Ave María. ¿Eh? Y yo me acuerdo, me acordaba ¿Eh? de las la, la anécdotas de, de Salina. weón. Bueno, yo prendí un encendedor, bueno, en la época cuando ya fumaba como en tercero, medio cuarto, me prendía un encendedor, pues, bueno, para hacerle como el coro a la Miss en el Ave María, pues, <risa> No o sé, sea, a mí también me fue mal. A mí también me, me tuve altas notaciones. En, no, en, a, mí, en, a, mí, a mí me gustaba en, cantar por... en misa, me gustaba cantar en misa con mis compañeros. ¿Eh? Bueno, los profesores Fumaban en clase Exacto así, Yo me acuerdo de eso Así escribiendo Y fumaban así Como si nada <ríe> Perdón, voy a hacer un paréntesis aquí Porque hay gente que está mandándole mucha buena onda Mucha vibra a, a Rodrigo Dale, a dale Chai, mira, Karen Nice dice Crónicas de un hueón encerrado podría ser el título Del libro de... <ríe> Bueno eh. cerrado, está bueno, si un nuclear, sí Clau Rivero, buen día y qué buen invitado, saludos a Salinas. Grande. Gracias. Eh, buenos días, chicos. Tremendo invitado de parte de Claudia Bravo. Muchas gracias a todos los chiquillos que nos están viendo, que están sintonizando, que están enganchando con el gran Rodrigo Salinas. Estamos con una tremenda conversa, lo estamos pasando demasiado bien y está vamos bueno. a ir pasándolo bien porque todavía queda rato. Son recelas las 9.31 minutos y se empieza a pasar un poco el frío. Oye, ¿vamos con el cuestionario mañanero a, a Rodrigo, Julito? Vamos, vamos, <ríe> vamos con el cuestionario ¿qué, mañanero. ¿Qué iba decir Rodrigo? ¿Qué iba decir Rodrigo? El mañanero. <ríe> ese, ese, Primera pregunta, señor Rodrigo Salinas, y dice así, ¿qué es lo Pásame. primero que haces en la mañana? Lo primero, que hago... lo primero que hago en la mañana es agarrar el celular. Al... Oh. Se... La cagó. Segundo invitado que dice lo mismo. Es tal cual. Bueno, agarro el celular al tiro, güey. Bueno. La cagó, la cagó. Vamos a la segunda pregunta. Dale, Jolito. En la noche, cuando estás durmiendo. ¿Cómo duermes? Tu posición favorita. No, voy girando. <risa> Rodando, rodando, rodando, bueno, juro, sí. No sé, nunca nunca encuentro una buada. me doy vuelta toda la noche. Es una, una lata, <ríe> es un guau que Por eso vivo solo. Pues, nadie, nadie, me, <ríe> nadie aguanta esa, esa manera de vivir, y a veces me no <ríe> duermo. No Rodrigo, mira, esta es una pregunta que se hace en muchas mujeres porque tú eres un símbolo sexual. ¿Cómo duerme Rodrigo Salina? Desnudo, con pijama cuadritos Con pijama Ah, mira Mira, Está completito, ordenado, completito ¿sí? No, tengo eh, Con la, la bolera una bolera y, y pantalón de pijama y, y chala Ay, dormir con chala ando, A veces ando así en la calle también sino, no. O sea Que me permite salir a comprar y volver Cuando se puede <risa> oye ¿puedo hacer una paréntesis la voy a? Sí, bueno, cuando sí, hablas sí. de volver a la normalidad yo me imagino algo así nomás, no estoy pidiendo grandes cosas, salir a comprar el pijama <risa> <risa> cuento que para mí eso es normalidad ¿cachai? normal, sí salir a comprar el pan en pijama en mi barrio vayanse a la chucha perdón, <risa> esa era mi a, a, a esta normalidad no está no, no, no hombre al... que está exigi exigiendo mucho. Yo estoy pidiendo mucho, mucho, mucho. No, quizá ah. ir al cine a comer cabrita Sentarme en el cine a comer cabrita. Estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo mucho. <risa> dale, dale, Julito. Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer en la cama? Eh, ¿qué horario? ¿En qué horario estamos nosotros? <risa> en Chile, las 9.34. Las dormir, no, dormir, dormir. ¿Dormir nomás? Ah, ya. Cama es para dormir. <risa> ya, oye, ¿y hay algo? ¿Hay algo que te cargas hacer en la cama, Rodrigo? ¿Alguna cosa, la, Ah, que lata, no sé, bu, ¿no? hay gente que no le gusta ver tele no. en la pieza, hay gente que no le gusta, no sé, comer. Voy a hacer como una evolución de mis camas. ¿La alcanza o es ping-pong esto? No, no, no, por favor, no, por, por, por favor, dale, dale, dale. Ya, cuando chico tenía una cama, cuando chico dormía con mi hermana en la misma pieza, ¿cachai? Esa, esa, yo recuerdo esa muy chico, yo caché, era por, no sé por qué, pero le dio esa onda a mis papás. Éramos. Muy... <risa> yo me pagué a la pieza y ella tiene su pieza. Y ahí teníamos separación. Y ahí yo del fondo caché que podía tener mi cama, porque antes no, no, no me sentía, no, no, no sentía que fuera mi pieza, inclusive, no, a mí no era mi pieza. ¿eh? Claro. Era otro lugar. Durmía en el living para mí. Porque cuando chico... Ah, esa es la segunda casa. Porque cuando chico sí tenía mi, mi, mi, mi, mi cama. ¿Cachai? Es cuando nace mi hermana que pasa esta cuestión. Le, esto le tienen que pasar. Sí. <risa> Mientras más hermano... Metió ahí esa güera. No. <risa> Piensa que no sé, mi mamá tuvo 10 hijos. 10 hermanos, me imagino. <risa> yo hecho, oh. por eso mi mamá. Me dijo, ah, como yo cuando chica que estaba con... Pero éramos dos, ¿no? No tenía para qué hacer, hacer eso. Bueno. Voy a <risa> Oye, eh, también eso quería decir, no culpen a los papás de las cosas, siempre dicen, no, es que. Mi papá, ya, bo, si los papás hicieron la primera parte nomás, de ahí para adelante sí. no tienen que hacerse responsables de lo que uno, ¿cachai? No, es que mi mamá, es que mi papá. No, no, no, no. Eso quería decir. Mira. Buena. Ya, eh, eh, después volvía. Ahí después tenía mi propia cama y esa cama le saqué, pero. Uy, esa fue. Toda, todo, todo pasó en esa cama. Todo, eso, todo, todo, todo bien. Como que, de hecho, ¿cómo que todas las primeras partes pasaron ahí. <risa> uy, uy. Todo pasó, pero imagínate si fue mi cama de siempre porque tenía era mi pies y todo. Y de hecho, la primera vez que yo llevé a, a una. No, no, no voy a hablar de estas cosas en realidad. No, eh, no es la otra. Ya sí, sí, no, sí, no, no, la tiraste, la, la, la ya la, la, tirada, la tiraste. pagamos pues. no, hagamos una cuestión de noche en el comedy y ahí te creo. Porque <risa> <risa> Pero básicamente esa cama yo lo tomé mucho cariño porque me acompañó toda mi adolescencia y mi juventud, y ahí me casé en esa cama, en el fondo. Y después, eh, de ahí, de ahí con, la, con mi señora de esa época, eh, nos compramos una matrimonial, y fue mi primera matrimonial, casado. Buena. Entonces yo, todo bien. yo me compré mi cama matrimonial con mi, con mi señora, en esa época ganaba, yo me acuerdo, 50 lucas, éramos... Era, esta es la parte de una mano adelante y una mano atrás. Es decir, todos sí. hemos tenido esa parte. Tener sí. de, de nuevo como puta. Pero yo tenía 20 años, era joven, pues, caché, me lo mismo, o sea, yo era joven e idealista. La vía por delante. De hecho, claro, fui a pedir la mano de hecho de esa, de, de, de, de, mi primera señora. Y el papá me dijo que no. Oh no, me dijo, me dijo que no, ¿quién, güey? Yo que Kim. No, Pueden decir que no, po, y me dijo no. Yo pensé no que siempre decían que sí, güey. Yo también, pues yo fui, imagínate la vergüenza, yo fui con mi papá, a pedir la mano de mi polola y me dijo que no. Y yo quedé así, yo al tiro, y yo dije, ¿y por qué no? Me dijo, porque, me dijo clarito, ¿y de qué van a vivir, po? Si me la tiró, pues si yo era artista. Es como el chiste. Po. ¿Y de qué van a vivir, me dijo? Y yo... Ahí yo dije, bueno, yo pensé que me iba a decir que tenía el tiro obvio, pues ya, ya no sé, cinco años puebleando, o sea. Claro. Según yo, po. pero ¿Qué? él dijo, ¿de qué, van a ir? ¿de qué van a vivir, pues loco? Y yo dije, tenía bueno, tú, todo caso. Manos, ella también tiene dos manos, nos amamos, mire esa <risa> pues. Y ahí él me dijo, bueno, dada tu experiencia, acepto, pero no estaba feliz, él no quería. Ah, pero a regañadientes se aceptó. Claro, pero después de verdad trabajamos, ella trabajaba, yo trabajaba, nos sacábamos la chucha, juntábamos para pagarle a la weá, no alcanzaba justo para el gas, ¿no? andábamos ahí, todo ahí, pero fue una época entretenida. Después vi <risa> 31 minutos. mucho después. De, de, Todo el éxito y todo y todo <risa> fue Era, no, mira, mira, Kiwi, yo bajaba a mirar pasteles, porque no me los podía comprar, pero los miraba. ¿Ya? había una pastelería había una pastelería y yo no miraba los pasteles y, y, y pensaba bueno, algún bueno, me lo voy a comer <risa> bueno, dije, a mí me Oye, gusta Rodrigo. el libro somos de la U la U lo damos vuelta lo damos Exacto. vuelta Tenemos... al o sea Oye, está Rodrigo. difícil lo da y vuelta Rodrigo, pero ¿Qué? no tenés que ir a más los pasteles porque yo te puedo llevar la torta, kiwi torta. Exactamente. Eso. Ahora, eso. ahora puedes mirar y comprar pero, una pues, kiwi -tortas. Porque torta. Después de muchos pasteles, no sé, no, lo, no kiwi. Si me querís, no me di nada dulce. Gracias, kiwi. Oye, a ver. hablando de querer, eh, no sé si estamos con el cuestionario, Kiwi. Falta una pregunta. Sí, sí, dale, dale. Vamos, vamos con lo que tenés tú, Julito. Dale, dale. O vamos con la sorpresita que le tenemos al gran Rodrigo Salinas de parte yo de Tato Cariño. Con la so vamos con la sorpresa porque después viene nuestra tarotista Romina Ortega que está casi lista. Vamos con la sorpresa. Exacto. Yo. Así es que aquí hay una sorpresita. Un saludo a un muy amigo tuyo, Rodrigo, y a otra persona que yo admiro mucho. Así que corre video, señor director. Mostremos el próximo saludo. Oh, Hola, y amigos. ¿Cómo están? Quiero enviarle un gran saludo a mi amigo, colega, padrino, amante, el señor Rodrigo Salinas. El Cau Salinas, le quiero mandar un saludo. También a la guatona Candy. Y gorda trola, qué saludo y abrazo te doy. Y decirle que lo quiero mucho. Siempre se lo digo, pero nunca está de más. Y recordarle una anécdota que tuvimos juntos, quizá él la quiera terminar cuando se enfermó y yo lo fui a visitar de Pachaban al hospital. ¿Qué pasó después? Mm. <ríe> Saludos, amigos. Que estén muy bien. Qué buen saludo, grande Sergio Freire. Grande, <ríe> grande Sergio Freire, saludo. Se pasó por el saludo. Obviamente, un otro crack. Oye, Sergio Hola. Freire, cuando habla, como que transmite paz, weón, ¿eh? como que transmite la tranquilidad. Está sí. sí. pausado. Tan pausado. Una, y una buena onda, un relajo. Es impresionante eso. Tiene buena energía, mi socio. Lo que tiene Sergio, bueno? Aló, sí. Lo que tiene Sergio, que es extraordinario, Dale. que tiene esa capacidad de, de hacer feliz a las personas, es impresionante. Sí, man. Yo cuando triste, de hecho, y no puedo, voy donde Sergio, porque Sergio es el único que puede, tiene esa capacidad. ¡Qué buena! Y Oye, bueno, Rodrigo, ¿nos terminan ¿te la te historia te o no, Rodrigo? La, la anécdota del hospital. Cuando te fue bueno, a hablar la... de Patch Adams. <risa> una vez, una vez, eh, me llegó un balazo. Me llegó un balazo. No me acuerdo de qué, pero un balazo. No, fue un balazo. No, un, un, un balazo. Vez. No, cómo, fue un juego. No me acuerdo. Una vez, una vez estaba hospitalizado. Una vez estaba hospitalizado por algo. No me acuerdo. Un balazo. Parece. <risa> un palazo, un cuchillazo <risa> Uno, Mira Un cuchillazo un amor, ¿no? De... <risa> Una vez que rubinó me pegó un cuchillazo Por error <risa> pero después no... Después no hicimos amigos los amigos No, pero mira En la tele se veía mucho esa weá Fue una vez que me <risa> un cuchillazo Que Freddy me ayudó a sacarlo me y me Dijo ya vamos, vamos estamos acá al lado Y fui al lado no, no. Una vez me pasó eh, que no, esto es verdad, esto es verdad. Una vez me dio neumonía, ¿parece ¿o no? ¿Eso fue o no? La vez que me dio neumonía. <risa> bueno, pero, <risa> la cosa es que hospitalizado o algo así. Y yo estaba muy mal, pero muy mal, así de eso digo. Oh", así cuando estáis mal. Y, y en este contexto aparece Sergio con una <risa> nariz de payaso, como Patch Ada. Es una cosa que había hecho con las enfermeras, que había inventado para pa subirme el ánimo. Y, bueno, ¿Para darte yo, alegría? No, para darme alegría. Yo me, me puse muy feliz, pero está, está igual que ese, que el, que el pedrero, está igual que ese gato. <risa> <risa> fue como cruel, fue cruel lo que hice. Pero, pero la, todos se rieron mucho y fue... Eh, demuestra que en el fondo Sergio dice, oye, voy a hacer... Ah, vamos, ya, que estoy, él se toma la vida con, con alegría y, y logra transmitir eso todo el rato. Una vez, de hecho, yo estaba también, estaba, estaba en la casa de mi papá, eh, en el campo, ¿verdad? también estaba triste, me acaba de separar y andaba chacado y todo así. Y de repente veo un auto que viene a lo lejos así. Era Freire con la Mali y me dicen... Cómo estás, weón? te venimos a visitar. Puta, me sacaron de ahí, po, wey, Y yo le hice wey, a mis le grité después, pero después me reconcilié con él. No fue, fue fue un momento en el fondo que es como el amigo que te salva, el, el amigo que te sí. porque cuando uno, uno necesita a alguien, siempre necesitas un amigo al final parece creo, ¿no? Siempre es un el amigo, amigo, el apaña. El, el que te apaña, o sea, yo sé que en el fondo en ese sentido con Freire más allá de la tele y todo el, el, el espectáculo y toda esa cuestión, hemos logrado eso, una amistad genuina, así, las familias se conocen. Y de, de puro usted, ¿ustedes se conocieron en el programa <risa> o ya se conocían de antes? Eh, no, pues, o sea, eh, ¿cómo nos conocimos? O sea, se conocieron haciendo, haciendo stand-up. Antes, si no me equivoco, estaba en el Club de la Comedia cuando pasó de Vía X. No, a, yo admiraba a Sergio de antes. Yo, yo, perfecto. Yo lo llamé. Sí, para actuar unas cuestiones. De ahí se enfermó Pedro, me acuerdo. De ahí vino, vino esa parte que Pedro se enfermó. Ajá. Pues eh, nos conocimos en una reunión y ellos me llamaron a... Yo, a. yo trabajaba con Fabricio en el clinic Ahí como que coincidió sí. y logramos estar los cuartos para el programa. Pero éramos como, como que nos tiramos buena onda, no éramos amigos. Después llegamos a trabajar al programa y ahí sí nos hicimos amigos trabajando y después ya seguimos amigos todo el rato porque Sergio a mí me enseñó todas las claves. De la comedia, que es la web que yo básicamente quería cachar. O sea, yo, yo, en ese sentido, cuando me meto una pega, quiero cachar todo cómo funciona, y después me aburro y me voy. Fíjese, fíjense. fíjense <ríe> porque... bueno, Vamos si a revisar que la como... trayectoria de Rodrigo Salinas. Es como irse <ríe> me, me voy o me he a, a todos lados porque después agoto, por mi manera ese, porque me doy muchas vueltas y ronco. <ríe> <Definamoslo así. ríe> a la corta o a la larga, no doy vuelta así y es, ronco. Estoy... Yo reconozco, mi, o sea, por algo, por algo uno sabe ya, ¿cachai? ¿sí, o sea, yo ya sé que soy así y entiendo que voy a ser así. Tengo la esperanza que mis hijos me vengan a ver igual y que mis nietos después me vengan a ver igual, a pesar de ser <risa> viejo extraño y gruñón, ¿cachai? O sea, ese es mi... Pero, pero, mi pero, pero, pero, ¿tú, Rodrigo, tú, ¿tú soy gruñón? Si sí, yo siempre te veo alegre, buena onda, <risa> buena energía. ¿Soy enojón? ¿Mañoso? No, soy, a mí me enoja casi todas las cosas. Y de ahí trato de, de, de ir como mejorando eso, mi manera de comunicar. Pero a mí me molestan las cosas, me indignan, me da rabia. Soy igual que todas las personas. Pero creo que son no que uno puede tener. Entonces, en la medida que uno los puede ir administrando, está bien. ¿sí? Está bien sentir todos bueno. los sentimientos. Ahora, ¿Y qué es lo que, que te da más rabia? Problemas? ¿Actualmente? ¿Mm? Sí, lo que, lo que actualmente me da más rabia es que dos partes no quieran ponerse de acuerdo. Pero a propósito, que en dos partes no, no, no quieran sentarse a conversar. ¿Cachai? Porque cuando... Mi mamá siempre me decía, Rodrigo, para pelear se necesitan dos personas. Lo demás es... Cada uno onda, ¿cachai? Sabias palabras de una madre. Siempre se necesitan dos Hoy, personas. Les quiero decir que bueno los martes son esotéricos. Como todos los bueno. martes en Lupa Chalupa, tenemos una gran tarotista, una gran amiga, que nos acompaña todos los martes, y nos entrega su sabiduría... Por eso ya está con nosotros nuestra querida tarotista Romina Ortega. ¿Cómo estás, Romy? Hola, Romy. Oh, no, ¡Hola, Romy! Está? ¡Romina! Ahí viene, viene, viene, viene, viene, viene, viene. Viene, viene. del más allá. Sí, viene del más allá. Hásteme acá. No la escuchamos ni la vemos. Se está conectando al audio. ¿ahí? ¿Tú, tú, tú te revés cuando Rodrigo te ve las cartas te, te crees, en, en, en, eh, le tiene el respeto. A, ahí está Romina. Ahí está Romina. ¿Cómo estás, Romina? Hola, Romina. Ahí le está, están dando la está con imagen pero sin audio. Ahí estamos molestando el audio. Ahí sí. ¿Cómo estás, Romina? No, no, todavía no, todavía no. Todavía no lo escucha. <risa> eh, Ahora sí. Bueno, Respondiendo a tu pregunta... Gracias. Dale, dale, Gracias, colega. Eh, sí, yo creo. Creo en todo, en realidad. Sí, ¿Sí? casi todas Sí. Yo ¿Y te he las lo, cartas y todo eso? ¿En los signos? Mira, cuando he, estado, cuando he estado más desorientado, he buscado todas las herramientas de todos lados. Entonces, yo recuerdo haberme sacado... Por porque, ejemplo, porque uno llega a algo por otra persona, ¿cachai? Entonces le comentáis no sé, y me dice, oye, oh, es que tenés que sacarte, no sé, el, tu carta astral. Y te manda una señora, y, y le pregunté a mi mamá a qué hora nací y, todo, y me hizo la cuestión y me la explicó. Y en ese momento, pero te juro que yo habría enmarcado eso, que fue como... Oh, como que le, le achuntó así, todo. Oh. Eh, entonces yo creo que depende de como el estado de ánimo que uno esté. o sea Cuando uno está como, como receptivo, sí, pero pero el, el día a día generalmente no te permite de... Sí, porque uno de por sí va, va a, a ver si la suelto las cartas cuando estás está medio cagado o con de pega, sí, sí. de amor, ¿caché? como que siempre cuando está como que un salvavidas uno en el tarot para pa, pa, pa, pa tener alguna luz pues, si eso es lo que uno necesita Exacto. o sea, es yo, como... yo... Pero, pero que lo dije y, y lo verbalicé a mi cercano le dije yo no tengo más herramientas, o sea, hasta aquí llego, no, no puedo más. Que Oye, ¿Vamos y... a ver a la Romy? Ahora sí ya, vamos, Romy, ya. Vamos a la Romy? Chuta, está, está, está con problemas de audio. Y ahí también, para cerrar la idea del tarot, la, la, nada, la, de la, la, la, la, la página desesperación, así como tarot gratis, había en una. Yo como que... ¡Ja, <risa> <risa> Y era como, ya le va a preguntar, preguntaba, preguntaba todo, porque no sabía qué iba a pasar en la pega, no sabía qué iba a pasar en el amor, no sabía qué iba a pasar. No, en la salud, nada viene en porque como que se me aguda. Cuando estoy mal, se me actúa como, como, un, como una, un optimismo, algo así. Hay una no, pero... la canción que dice: Ah, Romina, hola. ¿Llegó Romina? No, no la escuchamos. No. Todo, lo, todo lo técnico posible, pero no puedo entrar a la romina. Son las cosas que pasan en, en vivo, por supuesto. Sí, pues, estamos aquí cuando sale exactamente las 9 con 9.50 minutos. Y, y empieza mañana, a subir el Marquez. calor y estamos con nuestro tremendo invitado, Rodrigo Serena, ocho pico, y que en este minuto está terminando una anécdota. Sí, sí la anécdota del tarot. ¿no? Ajá. Sí, la del tarot. Entonces me, me hice adicto a, esta, a este tarot virtual y yo le preguntaba le preguntaba cosas así de. de, de pero, pero, pero, el... pero, pero, pero, ¿y ese, cómo, ¿ese cómo lo hacías? ¿Por teléfono? ¿Por, por, por, por internet? ¿Cómo era el tarot virtual? Eh, en internet, claro, tú, tú ponías así. Mira, para pa, pa, pa, pa, pa, pa que caché en el fondo cómo estaba en esa época, estaba eh, sin cachar que lo que venía, como, como una ¿Ya? incertidumbre una crisis familiar, una, una, una, una, laboralmente muy complicado también, porque justo fue la época que estaba más larga. Entonces era como, no veía por dónde, no por dónde, entonces ya está, tomaba armonil, por decirte, ya, ya armonil, ya armonil, ya armonil. Claro, claro. <risa> Tómate un armonil, guatón. <risa> Tómate un armonil, me decían guatón, ya. Y ahí ya, ya me acuerdo que, que empecé a... a era como googleada, por decir, ¿cómo, qué hace cuando no ve solución de los problemas? Y de repente me decía lee el el Haz la pregunta que No veo nada, yo. Sigue nomás, Rodríguez. A ti le vamos. Perdona, nada. Estamos ahí, tratando de meter a la Romina. Ahora la escuchamos por interno, pero a ver si... A ver, vamos al aire entonces sí? con Romina. ¡Ahí dale, está, Romina! Romina! ¡Bravo! Uh, ¿Cómo están? ¡Gracias, Romina! Romina. <ríe> Termina costó. Pucha, que nos costó, sí. Pero estamos aquí ya, con todos nomás. Sí, Romina, acá estamos. Le tenemos invitado a nuestro gran compadre, a Rodrigo Salina. Me imagino que... ¿Qué le puedes decir? ¿El arcano? ¿Qué le va, qué le, qué le va a, a, a comentar? Sí, como a todos sí. nuestros invitados, le sacamos sí. el arcano. Así que el arcano es la carta de nacimiento. ¿Rodrigo, sabes cuál es tu carta? Eh, ¿De mi nacimiento? Sí, de, con el tarot. ¿El que salió ahora? O la, o tengo una... No, lo, con la que uno nace. Todos nacemos ah. con una carta. Sumamos nuestra fecha de nacimiento. ¿Ya cuál es? ¿Cuál Es Es el carro. Bien, me burro. Te la muestro, carro. ahí está. El carro. El y... carro, perfecto. Estaba escuchando y viendo algunas características de esta carta y es una carta de acción por excelencia y mira, tiene una característica bien importante. Es la carta de excelencia en el éxito televisivo, el cine y las artes. Oh, pero no, bueno. me extraña, no me extraña en nada toda tu trayectoria eh, comunicacional porque esta carta es de excelencia en eso. Eso es bueno. Sí. Un empresario Uf. de las artes... Pero tiene que buscar siempre personas como que lo ordenen un poco al carro. Sí, porque el carro, el carro va y derecho, tiene mucha imaginación, mucha creatividad y siempre, idealmente, tiene que buscar aliados que le aporten como toda la parte más la estructura. Porque si no, el carro. Para que lo se... no encarrile. Exacto, que lo no encarrile, así es. Es una así. excelente definición de mi personalidad. Muchas gracias, Romina. Bueno, así que esas son tus características principales. Oye, Gustavo, pues hacer alguna pregunta a la Romina? Acerca, no sé, de cualquier cosa, algún tema especial, en el tarot. ¿Te ¿Te está, levantando cuando... está levantando la mano. Sumo sacerdote, todavía lo tengo muy clarísimo. ¿Te acordás cuando nos conocimos que me preguntaste por el 10%? Sí. Oh. Bueno. Y que, ya, bueno. ¿Y vos, a vos, a la no, verdad, la vez, bien. 10%. ¿Te el 10%? Me preguntó Julito con las cartas del tarot si salía el 10% hace como un mes atrás. Cuando todavía no sí. se estaba debatiendo que iba para el Senado, sí. volvía para los diputados, que se veía... Toda la complicación. Ahí está. Oye, cuando, decían que, cuando decían que no que no era necesario. Oye, 8 millones de chilenos bueno, que me el 10%. Pues eso que no era necesario. Bueno. Espérate, Rodrigo quería hacer una preguntita, parece. Dale. dale la mano. Sí, quiero no hacer una pregunta. Dale, dale. Eh, voy, voy por el como, como buen ansioso voy por el futuro no porque soy ansioso <risa> como soy muy ansioso entonces tengo que saber del futuro no, no, no puedo no, no saber del futuro o sea, solo me interesa de hecho eh, podría ser muy egoísta y preguntar por mi futuro pero ah oh, ahí está ahí está, ahí está, ahí está. Ahí está. <risa> oh, increíble Cosas que negro futuro. Tu futuro se fue a negro, güey No, entonces mejor no pregunto el futuro sí. No, dale, dale no, eso, fue el presente, eso fue el presente, no el futuro Ya, pero puedo hacer, mira Puedo hacer una pregunta muy grande Dale, dale Ya eh, Ya, una pregunta del futuro Una pregunta del futuro, piénsala bien Porque es una pregunta del futuro dale ¿Podemos hacer un redoble tambores? Nos quedan cuatro minutos de programa. Ya, ya, ya. <risa> tómatelo, tómatelo. Piénsala bien, piénsala bien, ya, Rodrigo. Mira, esto es súper importante. ¿Cuándo <risa> vamos a poder salir? Ah, muy bien. ¿Cuándo van a poder salir de, de qué? ¿De la situación actual en general del país? o a la calle, claro, o a seguir a comprar el pan con chala. Ah, claro, ya, claro, eso ya, sí, aunque me gustaría hacer cuando ya uno ya, bueno, no sé, o decir, oye, no sé, viene, como, es que por eso digo, pensé primero eh, algo personal, pero después dije, no, voy a besar algo gremial, ya entonces algo gremial. ¿Cuándo vamos a poder volver a actuar en, en, un, en un teatro con gente normal, Buena pregunta. Normales, de, de lo que queramos. <risa> Muy bien, colega, bueno. Actuar normal, bueno, no sé es ni mucho. si normal, normal, pero actuar por lo menos en cuatro meses. Cuatro, Se puede visualizar o algo. O sea, a fin de año, casi el otro año. Casi el otro año. claro con muchas, con muchas precauciones, sí. Entonces otra pregunta, ¿me conviene vender mi casa ya definitivamente? <risa> <risa> ¿Es un error no, vender mi casa por hijo? No, tenés que aguantarte un poquito más. Cuatro meses. Ya, pero ¿cuatro eh. meses no va? Porque... <ríe> yeah. ¿Eh? sí, no, los... yo creo que en cuatro, cuatro meses ya, ten... ya ten... se puede ten... empezar a... ¿Tener, tener algo de colección. ¿Debería vender mis cosas ya de colección o, o, o aguanto? No, tenés que aguantar. Ya. Tenés ¿Aguanta, vale, aguantar. aguantar. Vaya que no, no, no, aguantar, Rodrigo, y vamos a tener que ponerle a... todo el color a todos los eventos online <risa> habidos por haber durante estos cuatro meses. Así que oh. atención: Comedy Restore, Comedy Paz y todas las piqueteras. Oye, aplaudir, aplaudir lo que están haciendo ellos, porque sí, si vos, ellos, sí. no hubieran, ellos no hubieran seguido, la escena se habría acabado completamente. Completamente. Exacto. Porque nadie, nadie lo sostiene esto, solo los artistas y los locales. Oye, tratar, de, tratar de invertir en cosas tecnológicas también, puedes hacer. Hacer una apuesta. Buenísimo, Romy. Apostar. Tecno, apostar en algo. Sí. Ya, déjame, y un poquito, y un poquito, y un poquito así, ya, curioso, ya de curiosa, de curiosa, de curioso. Dale, dale. Eh, pero de curioso nomás, no es que quiera, ¿eh? <risa> Ya te quieres saber, güey. <risa> 45 años, 45 años ¿eh? Dale, ¿cuál? ese es me pregunta, si Tengo 45 años. Ya, ya está. Cerró la fábrica. ¿Cierto? Ya no. Sí, tengo una duda. Es no sé. que tengo, no sé. Bo. Porque me dice, es que va se a se hacer... entre... ¿En serio? Se escucha entrecortado, no entendí la pregunta. ¿Si va, ¿sí? va a llegar el amor a tu día, Rodrigo? ¿Si va a llegar una mujer? No, eso? Mi pregunta es: si es que puede ser que más adelante, quizás, o no sé, puedo ser papá de nuevo, o ya, ya no. Ah, ya fue el que ah, tengo. ¿no? ¿Te gustaría, perdón, Rodrigo, ser sí, padre nuevamente? O sea, sí, sí, me gustaría me gustaría. Qué hombre qué bonito. más tierno Yo qué creo bonito. que sí Que, sí, que tienes muchas posibilidades de ser papá A corto plazo Muy corto oh, plazo me... ¡Upa! Qué buena, qué buena noticia qué bueno. qué Pero buena. si estás solo en este minuto Te quedan cuatro meses más, ¿te no, no, pero Estoy <risa> preguntando en el futuro Estoy viendo el futuro ¿Y es niñito? ¿Son dos niñitas? ¿Son dos niñitas? No, eso no se, no, no se puede con tanta exactitud. Pero sí, por lo menos tenés que ponerte en campaña. Eso te puedo decir. Porque... Vaya, vaya. Yo soñé ¿Qué? Que tenía dos verdad. Ni... Yo soñé que tenía dos, dos hijas. Y yo mismo me decía Mira. en el sueño, no las vi. Porque si las miráis, eh, van a existir. Y yo las miraba, pues. Entonces las vi, ¿cachai? Bueno, acá te sale, cuando me hiciste esa pregunta, la carta de la dualidad. Que son dos niños... Uh, pero pero bueno, lo primero es ponerse bueno, en campaña. Más cesante ¿no? ¿cachai? Chor igual. ¿eh? <risa> me enfrento de nuevo a esa cuestión: así querer armar algo, pero no tener. Entonces, ya démosle. ¿no? Pero bueno, el desafío, la, la vida está desafío. El gran chucho, dadlo vuelta, danlo vuelta. sí, que sí. ¿qué he metido alguna una cosa? Tú decir que quería, te iba preguntando si podías vender algunas colecciones tuyas. ¿Qué, qué coleccionáis? ¿Qué cosas te gusta juntar? O sea, eh, yo, yo soy coleccionista de historieta y ¿Ya? de vinilo. y ah, y, okay. y, y, tengo, y tengo, por ejemplo, yo sé que algo que vale. Entonces, siempre he pensado, digo, ya, ya filo, vendo, pero es lo que más quiero también. Que es mi disco sí. de Sanadú, autorizado por Olivia Newton-Jones. ¡No! ¿En serio? Entonces, ese es mi gran, entonces digo cuando ya lo vendas, es que ya lo vendí todo ya no lo obvio Oye, <risa> y cuándo te, te lo firmó cuando vino hace poco a Chile? ¿Y, eso? De línea? y digo, ay, yo lo tengo ahí no sé, Oye, y ese es mi y también tengo, tengo el álbum de basuritas completo ay, basurita buena. tengo el álbum de basurita completo eso Oye, sí. vale y, y tengo algunas cosas que digo, no, esto algún día ¿che? tengo un autógrafo de Temolo, pero no tengo un original de Temolo, el que tenga un ah. original de Temolo, te lo compraría me gusta esa idea como, como de tener autores que nadie tiene ¿cachai? Oye, Rodrigo, grande y, Temolo ¿y, y, y Temoló. fuiste fanático de la de la de John? ¿cuándo la conociste? ¿cuándo te lo firmó el, el disco? ¿o lo compraste? el filmado eh, yo lo había comprado eh, no, no, yo tenía el disco y cuando, cuando, hacíamos una fila ahora en, cuando vino, una vez para acá ya a mí, ah, de, la hecho, yo, de hecho yo y me dijeron ya tú ponele unos Twitter así como y, y, y voy a ir a verla yo ay ah, ya feliz se la figue y todo Está, pero feliz pues, imagínate Qué le bueno, pasé bueno. ella lo firmó traté de darle un beso y me dijeron no quiso yo superbársele no dijo, quiso me quiso. dijo me dijo no quiso <risa> No y yo, pero fue, de, te juro, de obvio. Bro. Pero pero de la mejilla. Bro. No, no, no. No, claro. ¿Quién saluda a una mujer? Que, que, por respeto, pero... Eh, no keys, con, no yo, con admiración pero de, y respeto. En la foto salimos al lado, y yo le estoy hablando. Y yo, y yo me mandé un lucho jara, le, le dije unas tonteras, así como, a new York. ¿Qué es lo que...? Fondo, es lo que dice la gente cuando no, no, no sabe qué decir también Yo le dije, Anjo te... una tontera le tengo que haber dicho Y más English, es lo que le dije bueno. pero, pero era que la, la admiro mucho, que es genial Que me ha acompañado bueno. su música toda la vida Que me recuerda a mis tías que Ellas me llevaron, mi tía Yegi me llevó a ver el, el primero Grifina, era el fondo de las películas que ella iban a ver, ella iba a ver, era como High School Musical, esas cuestiones. Claro. Y era Lola, entonces me llegaban a ver la película Lola de ella. Y yo, yo entonces, eso porque le gustaba a mis tías, y después me gustaba la música, le gustaba a mis tíos, o sea, yo piensa que yo era el, el, el cabro, el, llegué como el, el ¿cómo se llama? El, el, el hijo, bueno, no tenían niños, ¿no? No habían niños, claro. no sé el hijo nunca tuvieron. El primer sobrino, el primer nieto, el primer todo, ¿no? Claro, entonces, sí me lados bien cuando chico y ahí en mis tiempos brillantina <risa> primero y después sanadú y con el tiempo me gusta más sanadú porque sanadú es lo más extraño para sí. entender esta sí. época recupero sí, sanadú porque sí. sanadú es la película más extraña que hay es rarísima es una mezcla de todo no y, Gris y Antina es, es, un, es un clásico musical o sea eso es claro. envejece muy bien, y Sanaduca es envejeción rarísima, pero es muy, es muy buena ya veo. <risa> y aparte <risa> de Electric Light Orchestra que es uno de mis grupos favoritos oh, bueno. esa unión a mí me gustó harto y, y me que la música me recuerda cuando soy chico entonces tengo mucho cariño a esa época yo creo que me quedé Qué atrapado bueno. los años 70 y 80 no, no, no he logrado salir de eso Pregunta Ay, al tarot. Son las 10, 5 de la mañana, ya llevamos más de una hora con nuestro querido Rodrigo Salida, ha sido un programa muy, muy entretenido, Está muy feliz. bueno Hay mucha gente que nos vio, muchos comentarios que nos alcanzamos a leer todos pero bueno, ha sido pues, un programa, me... Rodrigo, por la buena onda, por la simpatía. Gracias por la invitación, y felicitaciones por lo que están haciendo, porque están haciendo eh, eh, televisión, televisión eh, finalmente, que es lo que tenemos que hacer, ¿cachai? Y, y, la, y la que más nos gusta hacer, por kiwi, y es este, sí. acompañar, entretener y educar, si sí se puede, esa es la más difícil. A, a, al no. llegar a educar es más difícil, sí, exactamente. Pero, pero esa, yo recuerdo que nos, nos dieron, yo recuerdo, sí, cuando vos. estábamos con el, el kiwi en el clan infantil. Pero, <risa> Yo no estuve en esa base, que ese... y tampoco, y tampoco, y tampoco, no me metan a mí. Tampoco, tampoco no, tampoco, no. yo tampoco. Yo llegué en 31 minutos, yo llegué más viejo a la tele, pero, pero, pero sí tenía una cuestión, que, que era que había como una. como que había más? que entretener, acompañar, uno mismo. Yo más? le debo a Leo Caprile, se lo, cada vez que lo veo, se le digo, gracias Leo Caprile, porque tú me alegrás y cuando yo estaba en la casa ahí, pasta, viendo tele, weón, puta, me de la me risa, con... en serio, con cuánto. No, pero casi en serio, esa a mí me. Casi, en serio. Ah, Casi tarde, en serio, de la Casi en serio, sí. Bueno, ese es un programa bueno. Sí. Por eso la tele, la tele, a mí me acompañó mucho y yo he tratado de, de, lo que hice en la tele era eso, tratar de acompañar y alegrar. Esa, esa sí, es la sí, tele bien. que yo quería hacer. Y, y en sí. eso nos pasa. Y vez lo reconozco. Porque cuando, cuando uno empieza, ah huevo, huevo, voy a llegar a, no, no hay, no hay límite. Ese es el problema. Si, si algo descubrimos, es que no había ni un límite para huever. Pero sí hay mucho. <risa> Claro, hay un costo muy alto. Porque, sí. no, a, inclusive, a reírnos de todo. Y cuando te reíes de todo, te reíes de las personas también. Y ahí queda la... Sí. Padre, también uno Así... se ríe de uno mismo también. Yo soy importante que reírse de sí. uno mismo también. Es, eso es muy pero, importante, pero, reírse pero, de uno mismo, que ahí parte la cosa. Y después, como lo que dije en un principio del programa, podemos reírnos de lo mismo, pero de otras formas. Que yo exacto. creo que es una gran misión. Oye, Tenemos que ver gente día a día, porque la risa va cambiando. Que hoy día no se rían de algo, no significa que no se vayan a reír mañana. Pero yo Esa no presioné esta tecla. <ríe> <ríe> no, Usted no, no, no, pero... que cuando son exactamente <ríe> las 10 con 7 minutos, despedimos a nuestra querida Romina, que hoy día nos costó conectar, nos costó, pero gracias ahí... Romi Gracias, Romy. Romina, ¿cuál es tu Instagram de tu tienda? Ocus Focus, tienda esotérica. Eso es, cualquier, cualquier cosa esotérica, entre la idea. Oh, siempre se volvía. Ocus Focus, tienda esotérica, muchachos, para que la Romina ahí lo ayude. En Ay, Instagram, arroba Hocus Pocus tienda esotérica. Cuatro ya, meses, dijo Rodrigo. Cuatro meses más salido. Veces. Eh. Y vaya a ser, papá. Anótalo, eh, anótalo, papá, anótalo papá, Rodrigo. <risa> <risa> Déjalo anotado. <risa> <risa> <risa> gracias, Rodrigo. Chao Rodrigo, gracias, hermano. Te queremos Eres lo mejor. Rodrigo. Chao, chao, Julito. Gracias Nos vemos Mañana, gracias, mañana tenemos Boy. otro invitado humorista. Tenemos al gran Charola Pizarro. Lore, chao, lorea, topulen. Nos vemos chao, mañana chao, de chao, 9 chao. a 10 en chao, Upa chao, Chalupa ya, Gracias por yo. todo. Chao, chao. chao, chao. chao, chao, chao.